destituido, me he bajado del escalafón ahora no voy a ser el dios del cachoteo una temporada sigo siendo en el fondo pero ahora no, ahora me he encarnado en el mariscal de playa no confundir con mariscón de playa aunque tiene algunas alguna similitudes visuales no es lo mismo soy el mariscal, jefe supremo de todos los ejércitos del cachoteo. Porque he llegado a la conclusión de que hay que ponerse militar. La gente no entiende otra cosa que no sea lo militar. Hay que dar órdenes a la población porque la población está acostumbrada a recibir órdenes y si no les das órdenes no saben qué hacer. Y le puedes dar cualquier orden. les puedes dar la orden de que se pongan a todos unas putas mascarillas en la boca y que te vayan haciendo el gilipollas por ahí respirando a carbónico. Puedes dar esa orden absurda y la fecha la cumple. Porque es una orden de la OMS. Y porque sale por la tele. Cualquier orden bien promocionada tiene un... Copeta, bueno, copeta. La... El fundamentalismo islámico ha conseguido que las mujeres lleven burka obligatoriamente. El fundamentalismo médico de la OMS ha conseguido que todo Dios lleve burka. Los niños, los hombres, las mujeres, los barricones, los viejos, todos los. Menos los perros. No es obligatorio para perros. Los perros... Tiene más derechos humanos que los humanos. No sería humano obligar a los perros a llevar bozal con, cojones con el solazo que hacen. A los humanos no hay ningún problema. El otro día vi la señora con la mascarilla, el niño con la mascarilla y el perro que llevaba lo habían puesto bozal para no sentirse inferiores, claro, no era necesario el bozal. Pero, coño, no va a salir. Voy a, a, a ponerle un bofal a mi niño. Y no se lo voy a poner al perro. Quiero pasar al perro que a mi niño. Esa duda moral hizo que el perro también lleva la verdad Bien. Estas órdenes absurdas han terminado. La OMS ya no tiene la verdad. Ahora la tiene la OMMS. La Organización Mundial Musical de la Salud. ¡Yo soy el mariscal de las Fuerzas Armadas del Cachondeo! ¿Ha quedado claro? Bien. Voy a empezar a dar orden en un momento. Primera orden. Primera orden a la población mundial. Bueno, antes quiero explicar una cosa, que a lo mejor no, no os habéis dado cuenta, pero yo ya tengo el poder militar mundial. No sé si os habéis dado cuenta, porque ¿quién tiene el poder militar mundial ahora? ¿El Pentágono? ¿Los americanos? Porque tienen un Pentágono. En las Fuerzas Armadas del Cachondeo tenemos algo mucho mejor que un pentágono. Tenemos. El octógono, el octógono de las fuerzas armadas del cachondeo. Un octógono tiene tres lados más que un pentágono para el que no sepa de matemáticas. Por lo tanto. es la bandera planetaria, la bandera del planeta. Todas las banderas que hay ahora mismo son cuadrangulares, son para separar un país de otro país y echar a pelear unos con otros, que es lo que hacen siempre. Por fin, afortunadamente, ha salido la bandera planetaria. Esta también es la bandera planetaria, es una bandera que representa al planeta a favor o en contra del planeta, si estás a favor, eres planetario, si estás a favor de explotar al planeta o a su población. No vamos a resistir como maricones, vamos a ganar, hemos ganado, hemos ganado ya, y si cantamos que hemos ganado, hemos ganado, por lo menos mientras estamos cantando, este ritual... del cachoteo, ¡ya han ganado!